Hola, me llamo Jeremías y hoy es el Día de la Madre. Domingo 10 de mayo, sí. Y usualmente uno sabe qué regalarle a esa persona que se moría porque saliéramos de su cuerpo al final del embarazo. Pero igual es bueno recordar qué cosas no regalarle. Porque puede haber un poco de gente confundida en este mundo. Ejemplos de eso son. Tu ropa sucia. Noticia de que te echaste la carrera Un cepillo de dientes usado Medicamentos para el periodo menstrual La copita menstrual o un juguete sexual La cáscara de un plátano Un sopapo Ladillas o un raspe sin premio Feliz día a todas las mamás del mundo del planeta, tierra y del universo Y de toda la galaxia eh, Feliz día a la mía Madre, te quiero mucho Nos vemos la próxima semana, que estén súper bien Quieran mucho su mamá chao